posibilita el encuentro, el tejido a largo plazo, el cambio. El canto libre, el canto hermano, el canto que inspira y construye Nuestro gira. O la vida, o la música. La música gira, Antioquia.